Hola hola, acá estoy para hablar después de otra reacción. Les doy la bienvenida a este nuevo video. Y en esta ocasión, en una nueva reseña al toque, voy a hablar de Finch, la nueva película protagonizada por Tom Hams, que les va a sacar más de una lágrima. Vamos a ir a unas imágenes y que empiece el video. Giant Leap of Faith. Ahora, si can hablar... speak. Tell me something about you. Robots must protect dog. Finch es una película de ciencia ficción y aventura que nos muestra la historia de Finch, justamente interpretado por Tom Hanks, un ingeniero en robótica y uno de los pocos sobrevivientes a un cataclismo solar. Él se encuentra junto a la compañía de su perro y de un robot que está construyendo y que va a ser muy importante más adelante. Advierto que puedo llegar a tocar algunos spoilers, así que si no vieron la película todavía, siguen en este video bajo su propia decisión. Tom Hanks siempre es un punto positivo en cualquier película o proyecto en el que aparezca, así que queda fuera de discusión su gran interpretación. El verdadero corazón de la película termina siendo Jeff, el robot que fue interpretado en voz y en movimiento por Caleb Landry Jones, que se lleva la historia por delante con su personalidad y todo siendo un robot, logrando transmitir emociones increíbles. Y no es noticia que un robot en el cine nos pueda transmitir emociones tan lindas, pero en este caso destaca mucho su rol en la película, que termina siendo el eje de todo al ser la razón de su creación el cuidado de Goodyear, el perro de Finch, para cuando este ya no esté a su lado y en todo el camino ganándose el corazón de más de una persona. Un tazo a favor para la banda sonora del gran Gustavo Santa Blaya. Realmente no le encuentro demasiados puntos negativos a Finch, posiblemente se sienta incompleta la historia en aspectos como saber más sobre lo que pasó, más allá de que se explica muy por encima solamente para dar contexto o el hecho de que no sabemos mucho de la vida de Finch que se puede haber explorado más en detalle, pero definitivamente no terminan siendo puntos necesarios para la historia, aunque me hubiera gustado que se exploren en la película. Finch es una historia a puro corazón que logra con sus personajes hacernos pasar un muy lindo rato, pasar un buen momento divirtiéndonos, pero también logrando llegar muy profundo en las emociones de cada persona al punto del llanto que cerca del final es casi inevitable. Una muy linda historia que además de todos los aspectos mencionados también nos muestra el lado más triste de la humanidad que termina por destruirse a sí misma más allá de cualquier catástrofe natural. Mi calificación es de 8.5 sobre 10.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 Pueden seguirme en las redes mencionadas o en más redes como en mi Instagram personal o Letterboxd E incluso escuchar mi podcast en Spotify encontrando todos los enlaces en la descripción. Espero que les haya gustado este video y nos estamos viendo la próxima después de otra reacción. Gracias.